¿Cómo puedes enviar una planilla para que esté entre las planillas compartidas de Trello? Pero te tengo una mala noticia. Si hablas español y tienes Trello en español, lamentablemente esa opción no está disponible para nosotros. Así que tenemos que ir a nuestra cuenta. Así que tenemos que cambiar la configuración de nuestra cuenta para que... Eh, el idioma sea inglés Y podamos tener acceso A esta opción Vemos que vamos a la cuenta global De Atlassian Y allí vamos a tener la opción De devolver esto Al inglés Entonces Aquí ya debería estar en inglés No sé qué pasa, vamos a cambiarla de hecho A No sé, a Dansk Y ahora vamos a cambiarla De nuevo a inglés y vamos a darle comando Refresh para que los cambios sean efectivos. Bien, una vez que los cambios son efectivos y ten en cuenta que estoy haciendo esto en el mes de agosto, realmente casi septiembre, porque es 31 de agosto del de 2021. Así que quizás ya no tengas que hacer este paso previo si tienes tu cuenta en español de cambiarla a inglés. Vamos de nuevo al Home o a la casita cuando abrimos los templates, vamos a ver que hay, pues, la opción aquí está habilitada. Vamos a darle clic en Submit Template y tenemos que Trello nos da una suerte de wizard o asistente para hacer esto. Eh, pues nada, vamos a comenzar, get started nos lleva a otra página que es la página de la comunidad de Trello Trello Community Template Gallery Submission entonces vamos Start, es un Google Form First things first, primero lo primero, crea un tablero público y asegúrate de que no tenga ninguna información privada ok, si vamos a nuestro Trello, vamos a los tableros ya estoy en el tablero que quiero compartir y ahora voy a cambiar la permisología para hacer el tablero público. Voy a hacer este tablero público. Luego me dice, level up your template, make sure your template eh, tiene una descripción. Eh, vamos a agregarle un, unos ejemplos, ya lo tiene. Vamos a ponerle un... Um, un fondo de pantalla un poco más amigable vamos a ponerle qué le ponemos qué le ponemos vamos a ponerle esta montaña que se ve como bonita perfecto le quitamos esto acá perfecto ahora vamos de nuevo a la forma o a la plantilla is your board public yes de hecho, aquí voy a entrar en el board otra vez. Okay, mientras abre aquí. Eso está un poco lento. Dice: luego convierte tu tablero en un template. Ya está hecho. Converting it to a template will turn on features that make it easier for others to understand and copy. All set, yes. Es un, es un template. Luego, dile al mundo algo acerca de tu template. Um, ok, fíjense que entonces vamos a seguir la recomendación Y vamos a ir a Trello Y luego aquí en el menú de tablero Vámonos acá Y vamos a agregar una descripción ¿Sí? En este Tablero Ay. Bueno, ustedes saben cuando uno está escribiendo Ustedes saben cuando uno está escribiendo que lo están viendo de alguna manera, aunque sé que ustedes no están aquí, pero van a estar. Este, en, vamos a ponerlo así: español. Tienes una versión para hacer Canban en tu lista de tareas. Cada una de las listas tiene tarjetas de ejemplo y en la primera lista cómo utilizar este tablero a ver cómo utilizar este tablero Encontrarás las instrucciones. Ok, perfecto. Save. En establar este en español tienes una versión para hacer Kanban en tu lista de tareas. Perfecto. Cerramos acá. Nos devolvemos a la plantilla. Yes. Ok. Make your template shine consider adding a snazzy background yes all set backgrounds ready please invite us to the template invite esto entonces vamos a copiar esta dirección y vamos a invitarla a el tablero inspiring taco trello inspiration perfecto ok ya está mandando la invitación all done, yes, vamos a ver si ya la invitación está efectiva, perfecto, aquí tenemos a Trello ya en mi board, what's your name, Olga C. Moret, ok, what's your email address, if your template is selected to appear in the gallery, we'll reach you out, ok, vamos a poner mi dirección de trabajo, que es esta, What company organization do you work for? What is your title there? Uh, Productivity Coach Independent, OK. Uh, copy and paste the link to the public template you just created. OK, fíjense que basta con crear esto, pero también, si ustedes le dan acá Share the template, van a tener la dirección que te están viendo acá, que es esta. Ok. Ok. Select the category that best describes your template. Selecciona la categoría que mejor describe tu template. Yo creo que productivity. Ok. Lastly, eh, ¿cómo puede...? Ok. Uh, you forgot... To include this option of sharing a template and the Spanish localization. All right, submit. Okay, that's awesome. all. Perfecto. Entonces ya tenemos esto, pues les informaré en la descripción, añadiré un comentario a ver si eligen mi tablero para que esté en la honorable galería de plantillas de Atalha.